Buenos días a todas, bienvenidas. Eh, realmente es un placer eh, estar en, una, eh, en un seminario de estas características y además en una comunidad autónoma como es la nuestra, Castilla-La Mancha, que si por algo se caracteriza es precisamente por ser una comunidad con un amplio eh, espacio natural, con un amplio espacio eh, un amplio espacio rural. Eh, que a veces ha sido el, el, el espacio gran olvidado eh, de todas las iniciativas. Yo recuerdo un, un seminario que ahora, no más allá de un año, año y poco, eh, tuvimos en... Eh, en, nuestra, en, eh, perdón, en, el, en la sede de la Fundación 11, era un seminario de la mesa del tercer sector en el cual estábamos hablando precisamente sobre la, la situación de pobreza ¿no? eh, y cómo la exclusión social eh, estaba presente en nuestras sociedades y cuáles eran las estrategias que teníamos que, que poner en marcha. Yo de aquel seminario me fui eh, con un pequeño sinsabor Um, que era el siguiente y es que me daba la sensación de que al final estábamos hablando mucho uh, de la situación de pobreza, de la situación de exclusión social, pero siempre desde la perspectiva de, eh, del ámbito urbano, del, del urbano de las grandes ciudades o de las ciudades en última instancia siempre nos quedaba una parte eh, que no llegábamos a a tocar que no llegábamos a mencionar y que no llegábamos a tener en consideración eh, cuál era la situación de, la, de las zonas rurales del medio rural eh, de eso que, que llaman o llamaban la España vacía la España vaciada y yo cada vez prefiero llamar más la España que hemos vaciado eh, eh, por eso eh, me parece muy interesante que pongamos hoy en marcha esta esta iniciativa de abordar las situaciones ...de, de eh, pobreza y exclusión en el medio rural, más en esta comunidad autónoma que se caracteriza por un medio rural eh, muy importante... ...pero a la vez con mucho, con mucho dinamismo en ese, en ese medio rural y eh, también es de gran satisfacción contar en este caso, eh, en esta inauguración... ...con dos personas eh, para mí muy importantes, por un lado Sally Guntin, nuestra vicepresidenta estatal que ya tiene una larga trayectoria y una larga experiencia en el trabajo, eh, eh, en, en todas las tareas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en medios, tanto en España como, como en Europa, así como con José Luis eh, Escudero, el consejero de Desarrollo eh, Sostenible de Castilla-La Mancha, consejería de reciente eh, de creación en, este, en esta legislatura, de, de incorporación nueva en esta legislatura, que además, eh, eh, José Luis se ha caracterizado, precisamente, siempre por su trabajo dentro del, del, del sector, dentro del, del tercer sector, con las entidades eh, sociales, y desde que llegó a su, a su nuevo eh, puesto, pues con esa, eh, con esa preocupación por establecer eh, un trabajo poner en prioridad en la agenda, precisamente, la situación del, del desarrollo eh, en el entorno rural, eh, el desarrollo del medio, del medio rural. Eh, José Luis Arbás es un hombre que viene de las entidades sociales, con lo cual eh, conoce perfectamente eh, el trabajo que, que desarrollamos, y por esto es además doblemente satisfactorio contar con su presencia en esta inauguración. Así que sin más ni más, eh, eh, yo doy eh, la palabra a Sali como vicepresidenta de APN España. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a, a todos y a todas y bienvenidos a, a este taller. Muchas gracias Jesús por, por tu presentación y también saludo, saludo especialmente a, a don José Luis Escudero, si me lo permitís, consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de, de Castilla-La Mancha. Tengo que... También eh, os traigo un saludo, tengo que saludaros de parte de Carlos Usías, el, el presidente que por un compromiso de última hora ineludible no puede, no puede estar aquí. Así que esto, me, su ausencia me ha facilitado que sea yo la que eh, os acompañe en esta parte y créeme que para mí es un placer porque eh, no sé si por la cercanía física, estar ahí Toledo tan cerca o por otras cu cuestiones es con una de las redes que he tenido mucho contacto, que trabajamos eh, conjuntamente en España y la de Castilla-La Mancha, en grupos de trabajo, en, y tengo por ahí montones de compañeros y, y de amigos. Eh, cuando se presenta un, un seminario como, como este, esta circunstancia, que eh, en principio eh, la iniciativa, pues porque lo, lo, lo diseñamos así, eh, viene de, de castilla de de la EAP en España, pero eh, lo hacemos en, en estrecha colaboración con una de nuestras redes. Ya sabéis que estamos presentes en todas las comunidades autónomas, eh, de las 17 comunidades autónomas y, y Ceuta y Melilla, eh, más participan en la red eh, también ahora, después de nuestra asamblea de hace unos días, 17 entidades estatales. Eh, me viene... Siempre me, me, me anima eh, pensar que con la presencia hoy de, de, las, de la administración, de, del consejero y que después vamos a tener también el punto de vista de la academia en la ponencia Marco y que viendo el programa van a estar entidades muy cercanas a lo local, tan, tan importante en, en, en el tema que hoy vamos a ver, eh, organizaciones que desde hace muchísimos años eh, se dedican a, al desarrollo rural, como digo, me anima a ver que pasamos del papel a la práctica y ponemos en marcha eso que tenemos eh, casi todas las entidades sociales, por lo menos, y desde luego nosotros, eh, que es la política de alianzas. Eh, yo creo que ante los retos que, que tenemos ahora, después ya los teníamos antes, pero con la, con la pandemia, es absolutamente, las consecuencias que va a tener sociales, es absolutamente necesario que, que cooperemos, eh, desde luego con la Administración, que, que tiene la responsabilidad ineludible de diseñar las políticas, ejecutarlas, evaluarlas, pero el tercer sector con la voluntad que tenemos, nuestra vota, eh, vocación de complementariedad. Y desde luego aquellos que se dedican más a investigar, a pensar, nos hace falta su luz y todas las personas, todas las organizaciones que están a, a pie de obra, que, que están en el día a día tratando de solucionar eh, tantas cuestiones que, que nos plantean las personas que se acercan a los centros. Y no olvido a, a los agentes sociales. Tenemos que, toda la sociedad tiene que estar implicada en eso. Y este es un poco la, eh, el porqué desde APN España promovemos con nuestras redes y con todo el mundo que se quiera eh, añadir estos eh, espacios de, de debate, concreto hoy la, la pobreza en, en el medio rural. Eh, no es la primera vez que lo hacemos, hace dos años o tres, quizá el tiempo pasa rápido, tuvimos un congreso, un congreso en Valladolid con los compañeros de Castilla y León. En, aquel tiempo fue, en ese tiempo fue un... Eh, un congreso europeo con EAP en Europa y diversos compañeros, compañeras de, de, de diversos estados miembros. Hemos tenido otro en, en Valencia y vamos a seguir eh, eh, vamos a seguir reflexionando pero, pero con, con la idea de llevar a la práctica las, las mejores prácticas, lo que salga de esta reflexión e intercambio de experiencias. Eh, a veces yo tengo la, la suerte de, de estar muy en contacto con el medio rural. Pasó ahora por la pandemia no, pero mucho tiempo en, en un pequeño pueblo de, de Extremadura, casi mucho de, de mi tiempo pasó allí y desde hace muchísimos años. Y es verdad que la imagen que tenemos y es cierta que ahí hay unas relaciones. Tenemos que destacar una, una mayor eh, predominio de las relaciones humanas, la, Todas estas ventajas que tiene el medio rural, la, las, las relaciones vecinales, eh, pero sin embargo los datos son tozudos. Y tanto en, en el diagnóstico que ha hecho ahora la red nacional eh, rural para presentar a, a Bruselas para el próximo periodo de programación de, de desarrollo rural y para muchos estudios que se hacen, la diferencia, la desigualdad de rentas entre el medio humano y el medio, eh, y el medio rural, eh, pues realmente es, es muy preocupante. Las situaciones que luego seguro nos va a ayudar a ver el, el profesor Camarero, pero que, que conocemos muy bien, eh, la dificultad de, de acceso a servicios, eh, la, juventud, la juventud rural, eh, yo lo vivo en el pueblo, que tienen unos empleos precarios, se ve obligada a salir a la vendimia, a los trabajos que haya, porque es imposible proyectar hacer un proyecto de vida con, con las condiciones que tienen las personas mayores, muchas mujeres que no cotizaron eh, con pensiones mínimas. Y a pesar de las redes vecinales, pues hay una gran dificultad de acceso a servicios, de infraestructuras, de, de eliminación de barreras arquitectónicas. Seguramente eh, los amigos que están aquí de Pescueza nos pueden ahí nos van a mostrar buenas prácticas, en fin, son muchas las asignaturas pendientes que, que desde la red, por supuesto, no, no quedemos, queremos dejar eh, invisibles, junto con otras situaciones que hay también en el medio urbano y en general, de, de las personas con, con, con, más, con más dificultades y que, y que viven con esta, esta desigualdad patente en, en, en nuestro país. Así que yo mi, mi deseo sería que, yo creo que de todos los que estamos aquí, que aprendamos hoy, que saquemos eh, algunas conclusiones, que nos encargaremos, que es uno de nuestros mayores trabajos, de hacer la incidencia política para que estén en la agenda política y, y bueno, para que poco a poco vayamos eh, consiguiendo eso una mayor igualdad para todas las personas, eh, vivan donde vivan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Sally. Eh, como os decía, tenemos eh, también la suerte de contar en este caso con la presencia del consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, que eh, antes al menos le he visto en la pantalla, pero ahora mismo no, no, le, pie, no le tengo. Eh, consejero, eh, tienes la palabra. Yo sí que te veo, Jesús. Ah, vale, ya, ya, ya, ya, veo, ya veo al consejero. Un saludo, consejero. Adelante. Muy, muy buenos días. Y lo primero, bueno, pues eh, agradecer en nombre del Gobierno regional y en concreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible eh, la invitación que nos habéis cursado pues para compartir este espacio de diálogo, de, de reflexión y también para sacar eh, conclusiones entre todas. Eh, desde luego que eh, por nuestra parte me acompaña también el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara. Eh, como digo, pues eh, estamos, eh, además de agradecidos, eh, pero, pero sobre todo bueno pues convencidos ¿no? de que espacios como este pues, son el camino para, entre, entre todas, trazar medidas, estrategias que nos puedan eh, ayudar. Muchas gracias también a, a Marcelo, eh, a Jesús, eh, al que me dirigía anteriormente, y también a Salí eh, y, en definitiva, a todos quienes componéis la red eh, de lucha contra la pobreza eh, y la exclusión en Castilla-La Mancha y también a nivel estatal y, y, y europeo. Y gracias también por darnos eh, la oportunidad a nuestra región, a Castilla-La Mancha, por poder poner encima de la mesa una cuestión eh, tan relevante como es la lucha contra la pobreza en el, en el medio rural. Castilla-La Mancha eminentemente es eh, rural y, por tanto, bueno, pues eh, es una cuestión de primer orden que tenemos que, que afrontar. Eh, un, leyendo un poco eh, previamente la, la justificación, eh, digamos, o el marco ¿no? de, del propio eh, seminario, eh, cómo afrontar la, la lucha contra la pobreza en el medio rural, eh, también en el marco de, de la COVID-19, eh, me surgían distintas reflexiones que me gustaría compartir. Me, me permitís que, que os tutee y os agradezco que lo hagáis también conmigo, de verdad, que eh, la, la, la distancia de, del protocolo, la verdad es que no me gusta mucho, o sea que prefiero que me, que me tuteéis, si, si no se importa. Eh, como os decía, ¿no? que el, el contexto previo ya al COVID-19 era el de un mundo rural al menos aquí en Castilla-La Mancha, frágil y que también ya tenía muchos retos importantes que, que afrontar. Y sinceramente, tras el impacto de la propia eh, pandemia, eh, pues toca analizar las consecuencias. Tenemos un documento, como muy bien apuntaba Sally, que nos eh, puede ayudar de, de la red eh, a nivel nacional y eh, que nos ayuda a revisar, como digo, las estrategias ¿no? que establecíamos eh, para, eh, de alguna manera, eh, bueno, pues eh, apostar por, por, ese, por ese mundo rural. Yo eh, quiero ser eh, positivo, sinceramente. Sí que eh, veo oportunidades eh, en este marco de la, de la emergencia sanitaria. Considero que el, el, el mundo rural, el medio rural, eh, puede salir reforzado y en ese sentido eh, soy optimista. Y me explico, eh, creo que tenemos que intentar eh, entre los actores que viven en el propio territorio, pero también entre quienes, de alguna manera, queremos contribuir en positivo a ese medio rural, eh, prestigiarlo eh, y hablar en positivo del medio rural. Eh, a mí no me gusta mucho el término eh, despoblación, España vacía. Eh, prefiero reconocer el, pro el problema, pero prefiero afrontarlo desde un concepto positivo de reto demográfico eh, en todo caso, ¿no? Pero sí que considero que es muy importante prestigiar el medio rural y también eh, ponerlo en valor. Y en ese sentido creo que existen buenas prácticas y también, bueno, pues hay eh, estrategias que merece la pena apoyar eh, y en todo caso replicar. Eh, buenas prácticas que existen, no solamente en nuestro estado, sino también en países de Europa y que podemos adaptar, como digo, a nuestra realidad. Creo también ¿no? que las estrategias, las políticas públicas antes de la pandemia que íbamos a poner en marcha, por ejemplo, desde el gobierno regional, cobran todavía mayor vigencia e incluso se han dotado de mayor legitimidad de cara a ponerlas en marcha. Perdón, que he es escuchado por ahí. Y en ese sentido, eh, desde el Gobierno regional eh, ya estábamos comprometidos con el desafío demográfico, que también eh, es una cuestión a tener en cuenta eh, en este diálogo, Pues eh, ese, ese desafío demográfico en las zonas rurales. Y ahora, eh, desde luego, nos reafirmamos en que, desde luego, son eh, esenciales. Y algunas medidas por compartir con, con vosotras o instrumentos eh, que eh, pretendíamos eh, llevar a cabo pues eh, son los siguientes, ¿no? Eh, hay una estrategia que de, de, denominábamos eh, ITIS, que ya a finales del año 2016 poníamos en marcha para fomentar nuevas actividades en zonas especialmente eh, deprimidas, pues por pérdida de población severa, por declive eh, socioeconómico. Y ahora estamos trabajando en la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural y de Reto eh, Demográfico. Asististeis como tercer sector eh, de Castilla-La Mancha, además, a la firma. Eh, ...por el pacto eh, del reto demográfico que tuvo lugar en Brihuega, pues justo, eh, si no me equivoco, un mes antes de, de, de esta emergencia sanitaria. Y en ese sentido eh, cobra especial relevancia, sinceramente, el trabajo eh, eh, de alianzas entre las, las administraciones eh, públicas... ...y aquí me quiero referir especialmente también a las diputaciones provinciales. Las cinco diputaciones provinciales en Castilla-La Mancha creo honestamente que tienen que jugar un papel hegemónico en este desafío demográfico y en la lucha contra la pobreza. Y ahí hay cierta estructura, tal vez arcaica, que conviene bueno, pues, reorientar entre, entre todos. Pero sí que creo que el servicio que deben proveer las diputaciones provinciales a los municipios esencialmente es a esos municipios que se encuentran o núcleos de población que se encuentran en la zona rural. Y ahí tiene que haber una prioridad indiscutible en la lucha contra la pobreza. Yo, por ejemplo, estoy satisfecho de que una de las medidas que se va a afrontar pues emergencia sanitaria, por parte, de por ejemplo, de la Diputación Provincial de Guadalajara, vaya a ser una apuesta decidida por la lucha contra la pobreza con medidas eh, muy concretas y que además lo hagan en alianza con el tercer sector de la región y por ende el de la provincia, que es el que mejor conoce el propio territorio y quien, y quien, vive, y quien vive en él. Eh, al mismo tiempo, eh, creo que es eh, clave también tejer alianzas entre el tercer sector social, pero también con el tercer sector social, eh, eh, emprendedor me estoy refiriendo por ejemplo a la participación activa que creo que se tiene que dar por parte del tercer sector social en los grupos de acción local yo eh, soy un fiel defensor de la estrategia líder de esa metodología en la medida en que al final quien decide eh, y las medidas en su territorio tiene que ser los actores que viven en él no podemos estar desde la urbe eh, decidiendo medidas eh, para el medio rural en el medio rural hay eh, personas y, por tanto, eh, tienen todo el derecho, vamos, tienen la legitimidad de, de poder tomar sus propias decisiones. Y sí que creo que el marco de los grupos de acción local propicia que haya una participación y que de manera democrática se puedan decidir eh, esas eh, medidas. Por tanto, invito a que haya eh, un mayor contacto eh, entre las organizaciones del tercer sector ...con esos grupos de, de acción local que, como digo, vertebran la sociedad civil que vive en el territorio. Y ahí hay un, una cuestión también fundamental que hemos pretendido al menos impulsar desde Castilla-La Mancha... ...y es que cuando hablamos de, de pobreza, la pobreza eh, además tiene distintas eh, caras y también, desde luego, hay quien la sufre más. Y la mujer, independientemente de que sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural, también es quien más eh, la padece, por tanto... También en el medio rural la pobreza tiene sobre todo rostro de mujer. Y en ese sentido, eh, bueno, eh, espero que el, el marco también que nos hemos dado aprobando el Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha, que es un marco también pionero en, en el Estado, eh, ayude, como digo, a eh, visibilizar a la mujer dentro de, este, de esta dimensión. Eh, también eh, considero que la, el, el sector eh, primario que es sobre todo el protagónico ¿no? en el medio rural de nuestra región eh, es esencial. Y aquí sí que creo que tenemos que reorientar también actividades eh, tradicionales para darles un valor añadido y también para apostar por eh, métodos de producción y de consumo eh, sostenibles. Creo honestamente que tenemos también una obligación para que desde nuestra comunidad autónoma y por tanto desde, también desde nuestro eh, país ...cambiemos el rumbo de la PAC, de la Política Agraria Común. Se refería a y también en su intervención a ella... ...y a mí me parece fundamental que en, en, en el nuevo plan operativo... ...en el nuevo plan financiero que se está trabajando ya eh, en Bruselas... ...el mundo rural con prácticas sostenibles... ...se ponga como una prioridad eh, absoluta. Y aquí insisto que el sector primario, la ganadería, la agricultura... Eh, ...de manera sostenibles creo que son fundamentales porque le otorgan un valor añadido también al, al, propio, al propio medio para generar oportunidades de, de empleo. Eh, por ejemplo, estamos intentando que eh, vuelvan los jóvenes a trabajar en la agricultura y en la ganadería y, en ese sentido, bueno aunque sea con humildad, somos la, la comunidad autónoma que más fondos destinamos eh, europeos precisamente para apostar por el, el regreso de los jóvenes eh, eso sí, apostando por la agricultura ecológica, por la ganadería extensiva, en fin, por este tipo eh, de metodologías. Eh, también eh, hay una cuestión de generar eh, oportunidades que tienen que venir de la mano de la digitalización. En esta emergencia sanitaria, esta, este seminario es una eh, muy buena prueba eh, de ello, hemos descubierto que la digitalización nos acerca y que también genera eh, oportunidades. Sin embargo, hay evidentemente una brecha, también es pobreza digital la que eh, se señala entre la urbe y eh, el medio eh, rural. Por tanto, eh, el, en la medida en que esta consejería tiene también las competencias en materia de telecomunicaciones, bueno, pues uno de los compromisos es extender la banda ancha, eh, garantizar una buena conectividad en el medio rural, para propiciar también, bueno, pues eh, derechos de opor y, y oportunidades al igual que se tiene en la, en la, en la ciudad. Creo eh, sinceramente que también la, la, la digitalización o las eh, autopistas de la comunicación son las infraestructuras del futuro y, y del presente, del siglo eh, XXI. De nada sirve llevar una buena carretera a, un, eh, a una zona rural si no tienen autopistas de comunicación, para que quien lo decida como eh, opción de vida pueda eh, autoemplearse o pueda trabajar desde un pueblo o incluso una iniciativa emprendedora pues, pueda comercializar sus productos a través de comercio electrónico porque se lo permite una buena eh, conexión. Eh, también eh, eh, la, la, la apuesta por un turismo eh, sostenible, eh, un turismo de, de interior, Estamos viendo como, por ejemplo, eh, ya dicen algunos eh, datos que el 75% de las reservas de, de turismo de interior de casas rurales en provincias como Guadalajara o como Cuenca están, an, están cubiertas para, para los próximos meses de julio y de, y de agosto. Por tanto, creo que también la ciudadanía de la ciudad ha visto que el medio rural le garantiza seguridad. Quizá es una cuestión... Eh, digamos, eh, que, que, que pueda ser, eh, no, no, no sé si más eh, filosófica, pero eh, insisto, me parece que es un valor y que debemos ponerlo también en alza el hecho de que el medio rural garantiza también eh, seguridad y por tanto se puede fomentar también eh, un turismo eh, sostenible en ese sentido. Pero también eh, estamos decididos a no dar la espalda, como decía Jesús, al medio natural, sino al revés, que el medio natural sea una ventana de oportunidades. En Castilla-La Mancha, pues es que casi el 50% de la superficie son espacios naturales, con lo cual, ¿por qué no sacarle el máximo provecho, lo digo en positivo, a ese entorno eh, natural? El medio natural es sinónimo de salud, de bienestar y, por tanto, hay que preservarlo y hay que mantenerlo. Pero también el medio natural... Eh, significa luchar contra el cambio climático. Nuestros bosques, nuestros medios naturales son sumideros, sumideros de, de carbono. Eh, también eh, estamos eh, apostando por la gestión forestal sostenible, en este sentido que os decía, ¿no? por trasladar a la ciudadanía que conservar nuestro medio natural, apostar por nuestros bosques, significa apostar por nuestra salud, pero además también eh, ...obtener un valor, un valor que puede generar empleo y bueno pues estamos satisfechos de que en estos dos, eh, tres meses de pandemia acabamos de recibir la certificación internacional FSC de gestión forestal sostenible en nuestros montes de Cuenca y lo vamos también a extender al resto de nuestra masa forestal para intentar crear oportunidades de empleo en el medio rural, empleo ligado como digo a la gestión forestal eh, sostenible. También eh, queremos poner en valor, bueno, todo lo que se denominan valores ecosistémicos, lo que os decía, generar valor en el medio natural a través de nuestros bosques, a través de nuestra masa forestal que en Castilla-La Mancha es eh, muy notable. Pero ¿por qué no también ligar la transición energética, la apuesta por las energías renovables, al medio natural? Si tenemos una inmensa masa forestal, aprovechemos la biomasa aprovechemos ese recurso energético que nos, nos, nos dan nuestros bosques. Y eso lo hemos eh, incluido en la Estrategia Regional de Economía Circular, que vamos a presentar la semana que viene, para intentar, sobre todo, que el sector primario de Castilla-La Mancha, la agricultura, la ganadería, pero también el sector eh, forestal, puedan tener un recurso añadido de la gestión, como os digo, sostenible de los recursos de, del medio eh, natural. Y aquí es obligado para mí poder poner en valor nuestra empresa pública ambiental GEACAM, que sobre todo, eh, bueno, pues eh, crea oportunidades de empleo en, en el medio rural. En el programa creo que participa también un compañero, eh, Pedro, eh, por parte de, de GEACAM, eh, pero en todo caso deciros que prácticamente a través de esta empresa pública que se eh, ubica eh, en el medio eh, natural, que se encarga de manera esencial de la prevención y de la lucha contra los incendios forestales, estamos ahora mismo en campaña eh, álgida, pues más o menos eh, da empleo a unas 2.000-2.500 eh, personas. Es muy, muy importante para consolidar, como digo, oportunidades de empleo en, en el medio eh, rural. Pero también tenemos que seguir reforzando la economía social y solidaria y hay muchas eh, buenas prácticas también. Y empresas de inserción con personas en situación de vulnerabilidad social y que generan empleo en el medio eh, rural. Y eh, también, eh, bueno, pues eh, nos gustaría apostar, a, además de la producción que os decía eh, anteriormente, eh, desde, desde el paradigma de la sostenibilidad, por un consumo también sostenible, para poder conectar la producción local con el consumidor. ...de la ciudad o del medio eh, urbano. Y en ese sentido también hemos puesto en marcha pues, eh, medidas como eh, fomentar los circuitos cortos de, de comercialización eh, para, como os digo, eh, conectar esos, eh, la producción con el, con el consumo. Y al mismo tiempo también pues, nos gustaría poner en marcha una ley de artesanía, de producción artesanal, porque esa es otra digamos, de las dificultades eh, a las que se enfrenta el medio rural. Quien quiere producir de manera artesanal pues un producto agroalimentario eh, pues tiene una serie de exigencias similares a las que puede tener pues bueno una, una gran empresa eh, agroalimentaria eh, y luego eh, para ir acabando una cuestión eh, final ¿no? y es que eh, es imposible eh, digamos eh, dar dignidad al medio rural y crear eh, oportunidades si somos incapaces de garantizar ...servicios públicos esenciales. Me refiero a la educación, me refiero a la sanidad o a la provisión de cuidados en el, en el medio eh, rural. Y, y, y, y esto tiene mucho que ver también con eh, la financiación eh, por parte del Estado a las eh, autonomías. Esto es una cuestión clave. Eh, yo quiero que también eh, lo, lo tengáis en cuenta porque no es una cuestión solamente de relación entre gobierno central y comunidades autónomas, sino que también creo que las entidades del tercer sector debéis tener en vuestra, en vuestra agenda, porque es muy distinto proveer cuidados en un medio rural que proveerlos en una ciudad. O proveer, eh, por ejemplo, la sanidad eh, en Madrid que proveerla en Castilla-La Mancha, donde tenemos una dispersión de población brutal y, por tanto, los costes, son completamente, radicalmente eh, distintos. En fin, eh, yo me quedo en todo caso aquí, por no eh, aburriros eh, mucho, mucho más, eh, pero sí que pretendía compartir eh, algunos elementos de reflexión y también algunas medidas concretas o instrumentos, eh, también normativos, que estamos ya poniendo en marcha, muchos de ellos con vuestra ayuda y con vuestra participación. Eh, pero en todo caso me, de, me quedo con la frase que, que, que exponía Sally, ¿no? Y es que eh, si ya antes era necesario, ahora desde luego es esencial trabajar en alianza y trabajar eh, unidas, administraciones y por supuesto sociedad civil organizada en la búsqueda de medidas y de estrategias que, como digo, pues otorguen eh, dignidad y en definitiva oportunidades eh, de, de vida en el medio rural y que nos permita luchar contra la pobreza. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, consejero. Eh, son muchos temas importantes los que hemos visto, infraestructuras, eh, servicios, eh, redes de comunicación... Eh, pero, sobre todo, yo me quedo con, una, con un elemento que habéis comentado que es eh, poner en valor el, el medio rural como una forma, eh, como un espacio, eh, eh, como un espacio más para, para la vida de las, de las personas. Decía Miguel de Libes eh, que ser de pueblo es un don de Dios. Así que aprovechemos en este caso eh, esta eh, oportunidad y este valor. Eh, fundamental que tiene el medio eh, rural para poder desarrollar actividades en, en beneficio de las personas. Así que, bueno, eh, nada más. Eh, empezamos, si os parece, rápidamente con la parte más importante, que es aquellas cuestiones que nos tengan que aportar eh, las personas expertas que a lo largo de, de esta jornada nos van a acompañar y no perdamos más tiempo en ir incorporándonos a la, a la primera sesión, al primer panel introductorio, que va a presentar eh, nuestra compañera Sally Bunting.